¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les traigo la parte número 4 de que hubiera pasado si Naruto fuera la reencarnación de Kaguya. Espero que les guste y la apoyen para continuar con la historia. Pues ya saben que entre más apoyo tenga el video, más rápido voy a traer la siguiente parte Así que compartan el video, dejen su me gusta y de paso dejen un buen comentario También no olviden compartirlo con sus amigos para que más gente pueda verlo Y les recuerdo que en la descripción encontrarán la primera parte de esta teoría Por si quieren empezarla desde el principio, así como también mis redes sociales para que vayan y me sigan En especial en Facebook, ya que en Facebook estoy haciendo directos Así que vayan a seguirme en todas mis redes sociales Este es el segundo video que subo en el día, hace un rato subí una nueva teoría Así que espero les guste y si no la han visto, que están esperando? Vayan a verla, entren al canal y vean la teoría y de paso vean todos los videos porque sé que les van a encantar. Bueno, ahora quisiera mandar saludos a los miembros del canal que son Rodrigo Aguilar, Carol Aguilar, José Luis de León Reina y Nicole Villanueva Sagredo. Un saludo, espero que estén muy bien, gracias por apoyar al canal y bueno, ya sin más... Comencemos, continuando con la parte anterior. Kakashi muy sorprendido al escuchar todo lo que Sakura le había dicho y dice, no puede ser, porque no me dijeron, esto es malo, qué tal si algo le sucedió, a lo que Sakura dice, pensamos que estaba con usted sensei, a lo que Kakashi dice, esto es malo, si algo le pasó eso significa que no podrán hacer el examen, así que tenemos que buscarlo, a lo que Sasuke dice, no puede ser, ese tonto siempre causándonos problemas, mientras en su mente dice, ¿en dónde es que estarás Naruto? Real estabas entrenando, así Kakashi, Sakura y Sasuke estaban a punto de irse a buscar a Naruto, pero en ese momento escuchan una voz que dice, hola chicos, a dónde creen que van, al escuchar eso, Sakura, Kakashi y Sasuke voltean muy sorprendidos y los tres dicen al mismo tiempo, eres tú, Naruto, a lo que Naruto dice, así es, siento que fue hace mucho tiempo que no los veía, pero en ese momento Sakura se acerca a Naruto y le da un golpe. Naruto muy sorprendido dice, ¿Qué es lo que te pasa, ¿Por qué hiciste eso, a lo que Sakura dice, porque eres un tonto, hiciste que nos preocupáramos por ti, pensamos que algo malo te había sucedido, a lo que Naruto dice, pero porque dejaron eso, les dejé una nota avisando que me iría a entrenar, a lo que Sakura dice, así es, pero en donde estabas, te buscamos por toda la aldea y no te encontramos, a lo que Kakashi dice. Eso es cierto Naruto, en dónde estabas y con quién entrenabas, a lo que Naruto dice, bueno, eso no importa, estaba por ahí entrenando con un amigo, pero ahora no quiero hablar de eso, será mejor que nos marchemos de una vez o podríamos llegar tarde, a lo que Sasuke dice, seguro que estás bien, no quiero que nos causes más problemas perdedor, a lo que Naruto dice, causarles problemas, no te equivocas. El único que tendrá problemas serás tú si te atraviesas en mi camino Sasuke después de todo podría derrotarte sin mucho esfuerzo Sasuke se molesta al escuchar eso y dice, ¿acaso te estar burlando de mí? Y estaban a punto de atacar a Naruto, pero Kakashi lo detiene y dice, ya basta, ustedes dos cálmense, somos un equipo, no debemos pelear entre nosotros, tenemos que apoyarnos para vencer a nuestros enemigos, a lo que Naruto dice, me pregunto si Rin y Obito sabían eso. Todos se sorprenden al escuchar eso, pero nadie estaba más sorprendido que Kakashi, ya que este no podía creer lo que Naruto había dicho. Por otro lado, Sakura dice, Rin y Obito, ¿quiénes son? ellos, a lo que Kakashi dice, ellos son, viejos amigos míos. Luego de eso Kakashi dice, Naruto no sé qué es lo que te pasa o qué fue lo que escuchaste, pero debes calmarte, es obvio que algo te pasa, solo te diré que no confíes en todo lo que dice la gente, muchos suelen inventar cosas ya que no estuvieron ahí, pero te diré una cosa, yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida con tal de proteger a cualquiera de mis compañeros y eso te incluye. Pero para sorpresa de todos Naruto se da la vuelta y entra en la academia, a lo que Kakashi dice, Sakura, Sasuke, cuiden de él, es obvio que algo le sucede, no sabemos en dónde estuvo ni qué fue lo que pasó, así que se los encargo, Así que casi se marcha, mientras que Sasuke y Sakura van a buscar a Naruto, ya después de eso Naruto, Sasuke y Sakura estarían rumbo al salón donde todos los que harían el examen Chunin se reunirían, pero para su sorpresa antes de que pudieran llegar, aparecería Rogle retando a Sasuke y al igual que en la historia Rogle terminaría humillándolo, Naruto al ver esto dice, jamás pensé que ese tonto fuera tan fuerte, lo acaso es que te has vuelto más débil Sasuke, bueno no importa perdedor, a lo que Sasuke dice. ¿Qué es lo que quieres? ¿Acaso quieres pelear contra mí? A lo que Naruto dice: lo que quiero es que no pierdas ante ese tonto, que no lo ves, te acaba de vencer. A mí jamás me hubiera hecho eso. A lo que Rock le dice: Vaya, parece ser que tú también quieres probar el poder de mis patadas. A lo que Naruto dice: ni siquiera serás capaz de tocarme, acabaré contigo en 5 segundos. Sasuke al escuchar eso, dice: Naruto, no te metas, esta es mi batalla, pero Naruto dice: tu batalla, el logro derritarte sin esfuerzo, ahora te mostraré cómo se pelea, a lo que Rock Lee dice, hablas mucho, pero veamos si puedes contra esto y así Rogley se lanza contra Naruto, pero para sorpresa de todos, Naruto lograría esquivar cada uno de los ataques de Lee sin problemas, Sasuke al ver esto dice, pero ¿cómo es posible? ¿En qué momento se volvió tan rápido? Mientras que Sakura dice, vaya, en verdad es Naruto, jamás lo había visto pelear así, por otro lado Rogue Lee dice, parece ser que eres más hábil de lo que pensé, pero apenas estoy comenzando y así, Lee comienzan a atacar con una mayor velocidad, pero para su sorpresa, Naruto continúa esquivando todos sus ataques, hasta que después de unos segundos así, Naruto dice, eso es lo mejor que tienes, pensé que eras más fuerte, ejotas. Luego de eso Naruto tomaría por sorpresa a Lee logrando derribarlo de un golpe, todos quedarían sorprendidos al ver esto, pero Lee rápidamente se pondría de pie y dice, vaya, reconozco que tienes un gran taijutsu. no hay duda de que eres mejor de lo que pensaba Naruto, pero llegó el momento de terminar esto, así Rogue Lee comienza a quitarse las vendas de los brazos, pero en ese momento aparecería Gai Sensei deteniéndolo. Al ver esto, Naruto se daría la vuelta y continuaría su camino sin decir ni una sola palabra, pero justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, Rogue le dice, Naruto, nuestra batalla aún no termina, la próxima vez yo seré quien te derribe. Al mismo tiempo, Sakura le dice a Naruto: Vaya, no sabía que eras tan fuerte, cuando fue que aprendiste esos movimientos. Naruto, mientras que Sasuke dice, qué clase de entrenamiento tuviste, en donde habías estado todo este tiempo, pero para sorpresa de ellos dos, Naruto dice: Vaya, se impresionaron con tan poco, esto no es nada comparado con lo que puedo hacer, porque mejor no dejan de preocuparse por mí y se preocupan por ustedes. No es nada bueno que se enteren que aquel tonto te venció, Sasuke. Pero Sakura dice, no lo venció. Silencio, Sasuke pudo haber acabado con el de haber querido, mientras que Sasuke solo se queda en silencio, pero en su mente dice: Naruto tiene razón, como pude perder ante ese normal, aunque no use toda mi fuerza, él me derrotó en esta batalla, no dejaré que eso vuelva a suceder, no señor. La próxima vez, acabaré con quien sea, sin importar qué. Ya después de eso Naruto, Sasuke y Sakura llegarían al salón donde se encontrarían con todos los demás genin que también harían el examen, pero al llegar ahí rápidamente Hinata se acercaría a Naruto para preguntarle que si estaba bien y que dónde había estado todo este tiempo, a lo que Naruto solo le dice, estoy bien, simplemente me encontraba entrenando con un amigo, pero antes de que pudieran continuar hablando llegarían los demás genin de su generación, siendo estos. Kiba, Shino, Shikamaru, Chouiri, e Ino, así los nueve novatos estarían reunidos, pero al estar todos reunidos y hablando, todos los demás genin se les quedarían viendo muy molestos, así Kabuto se acercaría con Naruto y los demás para evitar que siga pasando lo mismo, pero en ese momento Naruto al ver la mirada de todos dice... ¿Qué es lo que quieren? ¿Acaso quieren pelear? Si eso es así pueden ir haciendo fila que acabaré con todos. No se les olvide, mi nombre es Naruto Usumaki y lograré besar a todos aquí. Todos se molestan al escuchar eso, pero Kankuro se acerca a Naruto diciéndole, que nunca sabes cerrar la boca mocoso, vuelve a decir eso y voy a enterrarte vivo, a lo que Naruto dice, nos volvemos a ver, es una lástima para ti, pues ahora no tendrás tanta suerte como antes. Y no al escuchar eso dice, es lo que haces Naruto, no puedes cerrar la boca, acaso quieres que todos nos odien, a lo que Naruto dice, tranquila, si ellos tienen un problema con nosotros yo acabaré con todos, lo prometo, pero en ese momento un ninja del sonido molesto por las palabras de Naruto se lanza contra él, Neji y Hyuga al darse cuenta de esto intenta hacer algo, pero lee lo detiene diciendo, tranquilo, Naruto podrá con él. Así el ninja del sonido continúa su ataque, pero justo cuando estaba a punto de golpear a Naruto, este logra detener su ataque y al mismo tiempo logra someterlo y poner un kunai en su cuello. Dosu quien era el ninja del sonido que se había lanzado contra Naruto y ahora había sido atrapado por él, dice, pero cómo es posible, Qué gran velocidad y fuerza tiene este mocoso. Al mismo tiempo todos se quedan sorprendidos, mientras que Naruto dice, si realmente piensan en darme batalla al menos deberían atacarme todos juntos, siendo solo un uno jamás lograrán tocarme por otro lado, Kabuto dice en su mente, ¿cómo es esto posible? En la información que tengo de Naruto jamás demostró habilidades de este tipo, realmente es él, ¿cómo es posible que haga esto un payaso de la clase? Al mismo tiempo los otros compañeros de Naruto estaban sorprendidos y Shikamaru dice, vaya jamás pensé que Naruto pudiera hacer algo así, ni siquiera vi su movimiento, a lo que Kiba dice, no es para tanto, si ese perdedor pudo hacerlo, es seguro que yo también, vamos ninjas del sonido, si quieren atacar a alguien aquí estoy. Estoy, yo soy mejor que Naruto, a lo que Naruto dice: estás seguro, Kiba, entonces no hay problemas y libero a este sujeto para que tú pelees. Pero en ese momento Kiba se asusta al ver la mirada de Naruto y no logra decir ni una sola palabra a lo que Naruto dice, justo como pensé, ahora llegó el momento de que termine con una basura como tú, ninja del sonido. Así Naruto estaba a punto de acabar con el ninja del sonido, pero en ese momento momento la habitación se llena de humo y se escucha una voz que dice, no permitiré que eso suceda mocoso. Bueno, eso es todo por este video, espero les haya gustado, si fue así no olviden dejar su like y comentar, así como también compartir el video con tus amigos para que que más gente pueda verlo bueno ahora quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales justo ahora están en la pantalla y los links están en la descripción así que vayan y síganme así podremos hablar y también pueden dejarme sus ideas para futuros videos. así como también a veces hago directos en facebook jugando varios juegos así que que esperan vayan a seguirme <ríe> no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba vídeo ya que youtube muchas veces no lo hace ya por último, te invito a que cheques todos los videos del canal, ya que yo sé que te encantarán. Bueno, que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Bye.